que onda chicos y chicas sean bienvenidos a este video un video muy especial de hecho porque cumplimos un año en YouTube y quisiera hacer un especial de eso con un preguntas y respuestas aparte de saber cosas de mí sabrán varios futuros proyectos que tengo para el canal como el cambio de nombre en el canal, mejor edición, nuevas series y mis metas en YouTube más música. Estas cosas las iré comentando en este video. Espero lo disfruten. Primera pregunta. ¿Cómo me llamo? ¿Literalmente el nombre del canal lleva mi nombre? ¿Qué no ven? Mi nombre verdadero es Daniel, sin solo Daniel. Ahora se preguntarán, ¿Por qué Dani070 con doble N? Pues, al momento de crear mi canal no sabía qué nombre ponerle, solo iba a ser Dani. Pero viendo que muchas personas ya tenían eso, sería muy difícil que me reconocieran. Así que mi hermano me ayudó a escoger un nombre. Me dijo primero Danny070, luego Danny070 con doble N. Y sí, también todo mayúscula. Y me puse eso de nombre porque me agradó Danny070. Luego lo cambié a Danny070 porque tener un nombre en mayúscula me incomodaba. No es que no me gustaba, pero... No me gustaba que me reconocieran con Danny070, con todo mayúscula. Así que lo cambié a Danny070 y nada más. Pero aquí surge otra pregunta. ¿De dónde salió el 070 de tu nombre del canal? Esto es más fácil de explicar. Verán, cuando estaba creando el canal, mi hermano me recomendó Danny070 sin ningún motivo. Solo eso. Tiempo después mi hermano me explicó por qué él, yo y otra persona teníamos el 070. Es por un error que tuvo mi hermano al momento de crear una cuenta. Obviamente no la diré, pero me sorprendió saber por qué el 070. Aparte, yo tenía una cuenta antigua de Minecraft llamada Juancito 070. Ese es mi apodo, ¿ok? Y tome también esto de referencia para el nombre del canal, en resumen no hay ningún significado. ¿En qué país vive? No diré obviamente mi ciudad, pero tendrán que adivinar, un país que no tiene mar. intenta adivinar, hay dos en Latinoamérica, Paraguay y Bolivia, ¿En cuál crees que yo vivo? Deja tu respuesta en los comentarios, ahora sí. La respuesta es... Bolivia, vive en Bolivia Listo, se respondió la pregunta ¿En qué o quién te inspiraste para ser youtuber? Me inspiré en el youtuber Fernando. Era un youtuber que me gustaba mucho Y gracias a él Me creé mi canal por ahí de 2015 Inicie en YouTube Obviamente en otro canal Y un detalle es que me gustaba mirar sus videos De Five Nights and Freddy Y mi contenido antiguo en mi antiguo canal que trataba sobre ese videojuego, ¿tuviste otro canal aparte de Danny070? La respuesta es sí. Tuve un canal antiguo antes de Danny070. Aunque no recuerdo el nombre de ese canal, me arrepiento de crear ese canal, ya quedaba un cringe, increíble, muy horrible, porque subía videos de FNAF y podía subir un video hablando y otro no. Pero bueno, era muy chiquita y no sabía lo que hacía. Y ojalá YouTube lo haya eliminado ese canal. ¿Qué? ¿Por qué no hablabas en tus videos? Si ven algunos de mis videos antiguos, verán que nunca hablé. Y recientemente, en este video, mostré mi voz. Pero, ¿por qué no mostraba mi voz? Por dos cosas. Una, es que me da vergüenza mostrar mi voz. Y dos... Porque varias personas que yo conocía me veían Y no quería que supieran que ese era yo Pero ahora por temas de edición Mostré mi voz También para que conozca mi voz Y porque me dio la gana, ¿ok? Pero bueno, me siento bien al hablar Y nunca usé lo... Estaba en la ducha bañándome y... Espera, espera, no ¿Cuáles son tus metas en YouTube? Algunas metas ya las cumplí Como por ejemplo, llegar a la... Mil visitas, llegar a los 100 suscriptores y hay más. Quiero llegar a los 500 subs y estoy seguro de que lo lograremos. Por cierto, muchas gracias a las personas que me apoyan y espero crecer con ellos y cumplir varias metas. Y hablando sobre la meta de los 500 subs, ¿Qué harás para el especial 500 suscriptores? Esto lo he pensado y pensé en hacer una canción especial para ese momento. Ahora me preguntarás, Dani, ¿no necesita un equipo de audio para esa canción? Pues claro que sí, enfermo. Perdón. Aún no tengo un equipo, pero de si que lo tendré, lo tendré. Ahora hablaremos del nuevo nombre del canal. Y seguro ya lo estarán viendo. El nuevo nombre es... Música épica Editor... O sea, yo... <risa> <tonto>. Es... Weki. <Huequim. risa> este iba a ser el nombre que me pondría al inicio de YouTube Pero arranqué con janis Dross70 Solo para probar y empezar un poco Espero le guste el nuevo nombre del canal Tal vez se escuche un poco raro, pero así me diferencian de otros daños. Al final de esto, muchas gracias por estar un año con ustedes. Un año subiendo contenido para entretenerlos. Gracias por estar un año conmigo. Los quiero y este fue el video especial. Muchísimas gracias por su apoyo de ustedes y su tiempo a mirar mis videos. No sería nada sin ustedes. No olviden seguirme en mis redes sociales y sin más que decir... Me despido. Chao.